Por la noche, con las luces apagadas, te miras al espejo. ¿Qué ves? ¿Eres tú o es otra persona? Entonces, ese rostro se parece cada vez menos al tuyo y sopesas apartar la mirada para que, quien sea que se muestra en el espejo, no te la devuelva. La incapacidad de encajar los pocos detalles que ves hace que tu cerebro interprete el resto. Como consecuencia, se produce una imagen con la que no nos identificamos. Hasta cierto punto, esto puede ocurrir también si miramos constantemente la cara de otra persona durante periodos relativamente largos. Notando que su cara es extraña, no tan normal como nos parecía antes, ¿has probado hacerlo? Cuéntanos tu experiencia.